Hola amigos de Ciber TV, nos encontramos en el Horror Fest en la ciudad de Monterrey. Y acompáñame a tener un día tan esperundante. A ver qué nos encontramos. ¡Vámonos! ¿Quién ¿Sí es la De Login Jack. Pues mira, aquí es el fan de Beetlejuice. Somos fans desde niños. Mira, yo la verdad, no, no toleraba la película por el personaje este al que estoy ahorita representando y mira, años después disfrazado de él. ¿Acaso no lo viste venir? <risa> ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> Me causaba mucha impresión verlo, que se transformara la cara de esta manera y ya ves. Uh, yo de Presidente Loki. De Chrissy de Stranger Things. Y es de Dee Monson de Stranger Things. ¿Hicieron ustedes los disfraces o cómo fue? Este disfraz sí lo compré y pues la, el maquillaje, eso sí lo hice solo. ¿Tú solito? Sí, así es. Yo sí hice la máscara. Y la ropa, pues bueno, el, la ropa es muy casual, entonces nada más tenía ropa igual y ya. <risa> ¿Y cómo hiciste la máscara? Es de, no voy a decir el secreto. Dime tu secreto, Timmy ah, No, mira, es papel aluminio con pegamento blanco y periódico y después la forré con un material de foamy. ¿Y ya? No, eso es todo, es todo amigos. Te ayudó mi mamá. ¿Y en qué te ayudan? En las plumas, en conseguir el vestuario. En la nariz la hice yo. Ahorita que me estaban comentando que entraron a, la, a lo que es la experiencia con los, los actores que vinieron a visitarnos, ¿cómo se sintieron? Muy padre, todo muy, muy padre, la verdad. Estuvo como. ¿Cómo se decir? Muy accesibles. Muy accesible. Es que lo padre de Eduardo Franco es que habla español. Es que, o sea, ya él entra entra así con las ya con los ademanes, o sea, iba a ser una maldición, ¡pip! pero se entiende, se entiende, entonces es raza, y aparte es raza, es la palabra, es raza, Eduardo Franco está con madre. Digo, también este Dylan, muy accesible, pero Eduardo Franco hablando español, perfecto, una conferencia muy padre. Ya me contaron y andas muy emocionada. ¿A quién fuiste a ver? A Jack, Jack Racer. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Hablaste con él? ¿Te pudiste tomar voz? Sí, muy emocionada. De hecho, pues, tuve un pequeño meet and greet con él. Eh, ya platicamos y todo. Ahorita lo vi en la conferencia. De hecho, yo la vez pasada ya había hablado con él. Ya me reconoció. Me dijo, Aida. yo, sí, soy yo. <susurra> ¿Se fijó en mí? Ya, de que no, pues, con ganas. Ya, bien amigos, amigos más personales. Ay, ya para ir, ir a una cita cine. Que, cita, pues no, porque tiene novia. Pero, de que ahí, no sé, a jugar bolos, a comer cabrito. ahí ¿Lo vas a invitar unos buenos tacos? ¡Claro que sí! La que para que los mejores tacos de Monterrey, para mí. ¡Ay, ajá! ¿Alcanzaron a tomarse foto con ellos? Sí. Acá, presúmela, presúmela. A presúmela. Confirma y todo. Ve, vean, vean el nombre, por favor. Yo no lo acabo de, no lo creía. Ve, se llama Chayán? O sea, o sea, papá, Chayán, estás viendo esto. Te encargo a mi mamá. O sea, nos acabamos de encontrar mis hermanos aquí, ¿eh? de verdad. Sí. No, no, pero es real. ¿Se llama Chayanne. ¿Sí te llama Sí. No me digas que tu mamá te lo puso por su por, el... por su papá, por mi papá. ¿O obvio. Creo que es muy obvio que sí No como la película de juego de gemelas güey Si tu papá es el mío, entonces <ríe> somos hermanos güey. Entonces tú y yo somos hermanas <ríe> Exacto, Holly, somos gemelas ¿Y son muy fan de Stranger Things? Uh, pues sí, yo sí, desde primera temporada ¿Creen que si les hago dos preguntitas se los van a saber? Eh, no lo no sé Rick Yo digo que sí Probablemente. Sí. Ok, sí. sí. Pregúntame, pregúntame. ¿En qué ciudad de Indiana suceden los extraños acontecimientos de la serie? Hawkins. Hawkins. ¡Bien rápido! ¡Súper rápido! Hawkins. Nah. Hawkins. Hawkins. ¡Sí, señor! ¿Cómo se llama la realidad paralela que existe en la serie? Upside Down. The Upside Down. O sea, en inglés, ¿verdad? O sea, él es, es el upside, él es el upside, upside down. down. Tráeme, tráeme aquí de una vez a mi papá. Vale, me lo merezco, me lo merezco. Déjame no pensarlo. No. Reconóceme, papá, reconóceme como tu legítimo hijo, no como él. No tengo el nombre. No tengo el nombre. Tengo el nombre. Y él es el papá. Ay, Ay no, no, Dios mío. Y última pregunta, ¿en qué se basa la tipografía de Stranger Things? Ay, eso sí. Madre no, está difícil. No es como el. Creo que está en mi tumba ahí. No es como la de. No, no es como la de Eat, ¿verdad? No. Tengo. Esa sí es una pregunta capciosa porque me la sabía, pero. Es obvio, pero no me la sé. A ver. ¿en Se basa en unos libros. Ah, en los libros. De Stephen King. Sí. Boom, boom, boom, boom. I want you in my room. Ay, no manches. Ay no, no sé. Uh, no, no me la sé. Oh, rayos. En los títulos de horror de los libros de los 80 de Stephen King. I want you in my room. Gracias por seguir en esta cápsula más de Cyber TV Studio y ahora sí yo me voy a la casa del terror y nos vemos el próximo año. ¡Feliz Halloween! ¡Bye!